año más, la velocidad ha invadido las calles de Mónaco con motivo del Gran Premio de Fórmula 1. Una fecha destacada en el calendario que nadie ha querido perderse. Los príncipes Alberto y Charlene presidieron la ceremonia de entrega y aplaudieron la victoria del alemán Sebastián Vettel. La segunda que tienen al principado en su palmarés, que quedó por delante del finlandés Kimi Raikkonen. El australiano Daniel Ricciardo tenía el tercer puesto. En el podio de este acontecimiento, también pudimos ver a Andrea y Pierre Casiravi. Charlene de Mónaco optó por un vestido rojo sin mangas a juego con sus labios y unas sandalias de pulsera nude. Como señal de recuerdo y respeto a las víctimas del atentado de Manchester, llevaba un crespón negro colocado en la parte superior izquierda. Muchas celebrities se han dejado ver por las calles de la ciudad en estos días, entre ellos, el Zapataki y Shrism La pareja ha disfrutado de un gran fin de semana, tal y como ha señalado la actriz en su perfil de Instagram. Los buenos momentos. Comentaba junto a una bonita foto junto a su marido. La it el italiana Chiara Ferragni y la modelo y actriz estadounidense Kate Upton fueron otros de los rostros que llenaron de glamour esta nueva edición del premio de Fórmula 1. Tampoco ha faltado la piloto española Carmen Jordá, que es la nueva pareja de uno de nuestros actores más deseados, Alex González, tal y como publicó la revista Hola, recientemente. Radamel Falcao, que se ha proclamado campeón de la liga francesa con el Mónaco, también faltó a esta cita. Está con un vestido con estampado floral, presumió de barriguita. Estaba acompañado por su mujer, Lorelei Tarón. El matrimonio atraviesa un excelente momento, ya que en breve darán la bienvenida a su tercer hijo.